Hola, soy Marcia Liendo, y soy médico veterinario. Siempre tuve una visión de, voy a tener una clínica bastante amplia, que tenga los ambientes cómodos, lo mejor en equipamiento, para poder acceder a este crédito, que no necesitaba ser una persona mayor, como generalmente te exigen los bancos, no necesitabas eh, tener hipotecas como generalmente te lo exigen. La verdad no creía que iba a acceder a un crédito tan fácil. Cuando se dio me puse muy feliz. Cuando ves entrar al primer paciente ya te emocionas, ya sientes esa, esa alegría de querer seguir adelante. Sé que mañana pasado van a venir más clientes porque Estoy entregando el corazón en, en el lugar y obviamente cuando es tuyo das hasta el 110%, ¿no?